Bueno, escuchaban ustedes en título cinco días sin subterráneos en Buenos Aires. El plazo para convocar a paritarias se vence en el día de mañana y si no se convocan, los trabajadores ya han dicho cinco días de paro. Me acompañan esta noche para hablar de este tema los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, Rafael Gentili, por Bases para la Unión, Juan Pablo Arenaza y por el PRO Alejandro García. Los tres. Muy bienvenidos. Bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Le pregunto este, al PRO que tiene cierta responsabilidad este, o, o responsabilidad en el manejo de subterráneos en Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, tenemos responsabilidad, es la responsabilidad que queremos ejercer justamente en ese marco. Eh, lo cierto es que la resolución pasa por, por el mismo camino donde pasó siempre, el esquema de resolución. ...que era en que las partes en conflicto se sentaran a dialogar. Las partes en conflicto son las dos partes en el contrato de concesión... ...el Ejecutivo Nacional y los trabajadores. Y la resolución vendrá en el mismo esquema donde siempre se ha resuelto. Como se ha resuelto el paro este, de los mismos métodos delegados hace no, no más de dos meses... ...en el que el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a las partes y llegaron a un acuerdo. Recordemos que de esa forma fue que se levantó el paro. Respecto de la cuestión de fondo, me parece que esta es una cuestión... ...que hay que contemplarla dentro del esquema general de agua económico... Este, pensada y manejada y articulada del Ejecutivo Nacional para con la Ciudad de Buenos Aires. El mismo esquema que entiendo que a partir de este, lo que yo denominaría una crisis económica, por lo menos no en esos términos, pero sí a futuro en la medida que no haya modificaciones, va a terminar haciendo con el resto de las jurisdicciones, como pasa con la Provincia de Buenos Aires, como pasa con el reclamo este, de la Provincia de Córdoba. Como le señalaba recién el Secretario Gremial de Petroleros, que la discusión de fondo era quién se queda con las regalías del petróleo. Yo creo que se quiere esconder en términos de manejo de responsabilidades un problema económico cierto que afronta hoy la economía de nuestro país. En ese esquema es que el gobierno nacional no, no asume las responsabilidades que tiene y decide tirar el subte por la cabeza al gobierno de la ciudad. Juan Pablo. Bueno, en realidad acá hay un tema que se está grabando día a día, ¿no? Porque yo, como millones de personas, un millón y medio de personas más o menos utiliza el subte por día, sabemos lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Hace 15 días... Eh, el subterráneo pasa en vez de cada tres minutos está pasando cada seis o más. Sí, tiempo. se va deteriorando el servicio, está eh, claro. Es como, que... co, como un servicio que se deteriora día a día, ¿no? Y lo que hay es una cantidad de explicaciones de los dos gobiernos, del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. Explicaciones que no llegan a ningún lugar porque los que sufrimos el día a día del subte somos los que lo usamos. Yo lo que creo es que tenemos que trabajar fuertemente desde la legislatura, eh, tenemos que trabajar... En este caso yo soy legislador de la ciudad, tenemos que trabajar con el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene que, eh, eh, en este caso, hacerse cargo de la situación de crisis que está viviendo el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Eh, también reconozco que el gobierno nacional, y, y comparto lo que dijo el diputado, eh, en una situación eh, un, un poco eh, acelerada le tiró por la cabeza el subte a los porteños, pero... Eh, hay un jefe de gobierno, el jefe de gobierno se tiene que hacer cargo, porque no, no puede ocurrir eh, que la ciudad de Buenos Aires la semana que viene esté cinco días sin subte. Cuando, cuando fue el paro hace 20 días, la ciudad colapsó. Entonces, eh, o tendremos que declarar la emergencia de transporte. Eh, esto es una sumatoria de situaciones y la ciudad con cinco días subtes no aguanta, va a colapsar. Rafael. Sí, eh, comparto esta pelea ridícula entre los dos gobiernos <coughs> lo hemos dicho acá varias veces eh, creo que acá confluyen tres cosas una es un problema congénito ya de mauricio macri de asumir responsabilidades propias de un gobernador eh, y no de un intendente eh, la otra es el agotamiento de una política de subsidios que tiene el estado nacional que en connivencia con las empresas de servicios, Rollo, TVA, en su momento, TVA Metro, eh, Grupo Ferrovías, donde era negocio para ambos con los subsidios, era el mejor esquema para que continúe un esquema que estaba de rehén a los usuarios porque el servicio empeoraba año tras año y las empresas, los grupos económicos que están atrás de las empresas concesionarias, ganaban ...mucha plata y entonces lo que está reclamando, y este es el tercer problema, el tercer factor... ...lo que está reclamando el Grupo Rollo es volver a esa situación que le permitía con un servicio pésimo de subterráneo... ...ganar a pesar de eso muchísima plata. El grupo ¿Pero Rollo... eso lo reclama Rollo o el gobierno de la ciudad? Porque el gobierno no, de la ciudad no, es el, el que grupo... pide y el... me han sacado Rollo, subsidios. Rollo lo que dice es que quiere restablecer Re... Rollo lo que dice, lo que está planteando desde nuestro punto de vista es restablecer ese esquema de subsidios una canilla interminable de subsidios, que era un esquema que beneficiaba al gobierno nacional y a las empresas, y particularmente a las empresas, y que perjudicaba a los trabajadores y, sobre todo, a los usuarios, porque el servicio no mejoraba, y lo que quiere mantener Rollo son esos privilegios, que implicaron que el año pasado el Grupo Rollo, por este mecanismo, se llevó del grupo de Metrovía 100 millones de pesos que dejaron de entrar en metrovías, que eran negocios que producía el propio subterráneo, que dejaron de entrar en metrovías y se fueron directamente al grupo rollo. Entonces, si hoy la ver, situación sí. está, y perdona con sí. esto termino, acá hay una situación que claramente hay una demanda de los trabajadores, la patronal de esos trabajadores es metrovías. Lo dueño de esa patronal es el grupo rollo. Como hay una situación de conflicto, necesitan plata, tienen que poner la plata el grupo rollo. ¿por qué la tienen que poner los ciudadanos? porque la ponga el Estado Nacional no, la, ya ponga la, la ponga el Gobierno Nacional la ponga a través de la tarifa la ponga a través del Gobierno Nacional es plata de los contribuyentes bueno, Acá plata, sí, el grupo Rollo tiene que poner la plata una, una aclaración, la verdad es que yo estoy de acuerdo en todo lo que sea este, analizar o este, a futuro ver todo lo que es ese contrato contrato que vuelvo a decir este, y quiero ser expresamente reiterativo ese mismo contrato que cita este, Rafael tiene a dos partes, el Gobierno Nacional y la empresa Metrovías las condiciones del servicio, la falta de eficiencia del servicio, el atraso respecto de cuestiones tecnológicas del servicio, obviamente las puede resolver justamente esa parte que citaba el diputado Gentili. Lo que simplemente no voy a estar de acuerdo es cuando se quiere este, cita, mencionar al jefe de gobierno como si fuera intendente. Digamos, con esa figura que acabamos de tirar, este, estamos renunciando a toda la autonomía de la ciudad, digo, para manejar este, un grado mínimo de coherencia. Respecto del conflicto a sí mismo, coincido con el diputado este, Arenaza, obviamente que lo que debe primar es el interés de todos los usuarios. Usuarios que recuerdo que no son solamente los porteños, son usuarios de, de muchas jurisdicciones, obviamente de la provincia. Ahora, hace una hora el Ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria el, en el conflicto anunciado con los trabajadores técnicos de Aerolíneas. ¿Por qué no puede hacer lo mismo? Acaba de dictar la conciliación obligatoria por el plazo de 10 días. Los dos gremios anuncian un paro, yo diría extorsivo, de cinco días, para que va a afectar a todos los usuarios y el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene el tupé de anunciar con antelación que no va a intervenir. O sea, lo que está diciendo el Ministerio del Trabajo... No es solamente meterse en la discusión de competencia, sino el Ministerio de Trabajo para esto no existe. No hay Estado para esto. No hay Estado, porque si hay una función específica del Ministerio de Trabajo, es justamente arbitrar las partes en conflicto. Y no hay mucha discusión de quiénes son hoy las partes en conflicto. Mientras tanto, mientras tanto, el Ministerio de Trabajo dice que no va a participar. Me parece una extremidad de una gravedad absoluta, porque es la primera vez que yo escucho a un Ministro de la Nación decir que para este conflicto en particular no existe el Estado. Y perjudicados son los mismos que coincidimos todos todos los usuarios el millón doscientos diarios de usuarios uh -huh. que tiene el sistema de subterráneos acá acá no hay que no hay que olvidarse que en, en el mes de enero se firmó un acta no hubo un avance había una voluntad del gobierno de la ciudad en eh, aceptar los subtes se firmó un acta esa acta no fue informada a la legislatura, en el mes de enero la legislatura no, no, no estaba legi no, no estaba funcionando eh, y lo que ocurrió, en algún momento el gobierno de la ciudad dijo, bueno, eh, firmamos, pero ahora no, no, no queremos el, los subtes, ¿no? Porque hubo una, una situación un poco... Eh, eh, sí, se firmó se aceptó y se aumentó la tarifa. Se aumentó ah, la tarifa. Una eh, de... Después fuimos convocados, diputados de la oposición, eh, tuvimos una reunión con el jefe de gobierno que nos comunicó eh, que había un problema serio de, de financiamiento, etcétera. En el mes de enero no nos preguntaron nada. Después, más adelante, hubo, existió una reunión eh, con respecto al tema del subterráneo. Lo que yo estoy planteando ahora es que en forma urgente, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, todas las fuerzas políticas, porque esto no es un problema de este gobierno. Esto es un problema de los próximos 10 eh, años que tienen que ver con la ciudad. Tendremos que ver cuál es el financiamiento. Eh, hoy por hoy no, no estamos manejando cifras, no estamos manejando nada, porque no existe ni siquiera un diálogo mínimo. Eh, hay créditos internacionales disponibles que tendremos que, que, que, que tomar porque es una inversión importante. La nación se tiene que hacer cargo de la deuda millonaria que tiene en inversión de los subtes. Y el gobierno de la ciudad también tiene que hacerse cargo eh, de lo que le corresponde, es... es, es... Somos los ciudadanos que vivimos en la ciudad, votamos un jefe de gobierno. El jefe de gobierno no puede mirar por otro lado y, y, y uno tiene que hacer una visión eh, eh, crítica en ese sentido, ¿no? Porque la gente lo votó, el 64% de la gente que, que vive en la ciudad le, le dio un voto de confianza. Entonces no se puede hacer el distraído. Yo escuché hoy al jefe de gobierno diciendo, bueno, en realidad... No, el jefe de gobierno tiene que asumir la responsabilidad, tiene que convocar a la legislatura tenemos que armar una, una, una, una comisión con todas las fuerzas políticas y tenemos que solucionar este problema nosotros estamos vamos a tener un problema grave en la ciudad porque sí, claro, ya, ya porque lo tenemos, no pero pero además el, el, pero hoy hasta ahora no ocurrió nada nada eh, que tengamos que lamentar pero los que viajamos todos los días en los subterráneos el, el clima es cada vez más denso en los subterráneos muy sí muy breve un gobernante debe asumir los compromisos eh, debe hacerse cargo de los compromisos que asumió, y más cuando los firmó. ¿ta? La provincia de Santa Fe tiene reclamo de coparticipación con la Nación y no por eso deja de prestar los servicios que tiene que prestar con, obligatoriamente como gobernación, de salud, educación, de seguridad, lo que sea. La ciudad, si tiene una discusión de recursos por el mal estado en que la Nación le entrega el subte, debe hacer las negociaciones políticas y en todo caso judiciales que sean necesarias para pedir y reclamar esa plata, pero debe hacerse cargo de los compromisos que asumieron. Y Macri firmó un acta que dijo que quería los subtes. Entonces, ahora eso es independiente del conflicto gremial. El conflicto gremial hay que pedirle a Metrovías, a Rollo, que ponga la plata que se ha venido llevando, no como ganancia legítima, sino a través de mecanismos de vaciar a Metrovías, las ganancias que puede producir la propia Metrovías, porque mientras este conflicto sucede, hoy, todo hoy mismo, entró plata al grupo Rollo directamente que es pura ganancia del Grupo de Rollo, y no es ganancia de Metrovías, es ganancia que Metrovías deja de entrar en la cuenta de ingresos de Metrovías. Entonces, hay que poner claro que acá la primera que se tiene que hacer cargo es la patronal, que es Metrovía. No es ni el Estado Nacional ni el Estado de la Ciudad. Es, es el Grupo Rollo. Bueno, a los tres les agradezco. No se agota. Eh, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, si se convoca o no se convoca. Les agradezco y ahora le voy a preguntar a Hermes Wiener, que es candidato a diputado, pero además ha sido gobernador, a ver qué piensa de este conflicto.